Los precios pues, se mantienen a 75, 80 la pota, sí, 60 con pellejo y pues 80 la pota, 70 la costilla. No, no es poquito lo que nosotros ganamos aquí porque la verdad no se da como en la carrería, pues. Es sí, un precio barato, estable para la gente. Sí, para que poder vender, pues. porque ya las ponemos caro, nosotros no, no vendemos. El, el mismo peso teniendo el precio que no ha bajado. No ha bajado, nosotros estamos. A y baja un peso, casi nada lo que baja, el, el, al siguiente día, la siguiente semana sube, entonces, pero ahí estamos, es poquito, únicamente solo para, esperando de que tal vez baja un poco para estar abasteciendo a los clientes, mientras, tal vez baja un poco para ver si los defendemos un poquito más, pero ahorita estamos solo ganando un poquito, este, pues, a la vez ahorita todavía está un poquito regular por lo que esté escaso, pues, por lo que casi sí. cuando hay bastante cerdo llena es que se pone bastante la jornada, pero aquí en los momentos que está escasón, se pone escaso para uno y entonces tiene que conseguirlo caro, porque los que tienen le dicen, si me da tanto. Yo no lo vendo, si no, no hay uno para conseguir, que sea algo que le quede. ¿no? Esperamos que tal vez este otro fin de semana ya se compone un poco. ¿no? El transporte fíjate por el, por el movimiento de la gasolina y que lo está saliendo caro el producto, que el producto se pone caro porque es muy... Muy caros los cobran ahora. Antes pagábamos nosotros por un saco 40 cortos, ahora los quitan 60 cortos. Y la gasolina está demasiado cara, la gasolina, entonces la gente todo le tiene que subir a las cosas. Tenemos que pagar lo que la gente pide, ahora pagamos 60 por saco, hermano. Entonces el producto que tiene que subir cada día se va subiendo porque como el, este, los sacos están más, los cobran más caros, entonces nosotros tenemos que subirle al producto.